Hey, hey, bienvenidos a Kaboom. Con la llegada de los audífonos inalámbricos al mercado, los audífonos con cable han quedado un poco rezagados, pero al día de hoy hay varios modelos que puedes conseguir a un muy buen precio, créeme, valen la pena. Acompáñame a ver esta pequeña recopilación que seguro te gustará. Empezamos la lista con estos dos modelos de Xiaomi que a primera vista puede que te parezcan idénticos pero además del color tienen algunas otras diferencias que enseguida te las mostraré. Se trata de los Redmi Dots y los Mi Dots. Primero tenemos a los Redmi Dots que son de color negro, su tamaño es un poco más reducido que algunos de sus competidores, por lo que estos pueden ser la mejor opción si tienes los oídos pequeños. Los Redmi son los más económicos porque tienen un poco menos calidad de sonido, su precio es de $22 dólares aproximadamente y una de las más grandes diferencias es que cuentan con botones físicos, luego tenemos los Mi AirDots que son de color blanco, tienen un precio aproximado de $33 dólares, cuentan con botones táctiles que pueden resultarte un poco más práctico a la hora de controlar la reproducción de música. Estos modelos también tienen algunas similitudes como lo son la batería de 40mAh por parte de los auriculares y 300mAh en la caja, ambos modelos duran hasta 3 horas utilizándolo a volumen medio, además de 3 cargas adicionales completas. Otro modelo que también te recomiendo son los Skull Candy Indie, estos tienen un muy buen aspecto y qué decir de sus colores. Los puedes encontrar en rojo carmesín, negro, menta y azul índigo. Además tienen una cancelación de ruido pasiva y una certificación IP55 resistente a salpicaduras y sudor, son muy cómodos para hacer deporte. Cuenta con Bluetooth 5.0 y control de volumen táctil en cada audífono. Estos True Wireless de gama media los puedes encontrar por unos 50 dólares. Ahora vamos con los Jabra Elite 65T. Aquí empezamos a hablar de los pesos pesados porque empezamos a rozar los 100 dólares y con ello las opciones se disparan y sus funcionalidades también. Estos Jabra tienen cancelación de ruido activa y puedes activarla o desactivarla solo con un botón, super sencillo, además puedes descargar la app para ecualizar los audífonos a tu gusto y sacarle más el jugo a esas casi 5 horas de autonomía que te dan con una sola carga. También es compatible con Siri y Google Assistant, realmente son una pasada. Y si los agarras con algún descuento, es una de las compras más acertadas. Ahora vamos con uno de los más conocidos, los Galaxy Airbots. Estos True Wireless cuentan con una certificación IPX2, por lo que son resistentes al sudor. Soportan carga inalámbrica y su sonido es bastante potente y equilibrado. Gracias a que están certificados por AKG Esta es otra opción que definitivamente es de las más acertadas Ya que por solo 119 dólares puedes tener unos audífonos totalmente inalámbricos de calidad Y que mejor siendo de la marca Samsung Tienen una autonomía de 6 horas de música continua Y unas 12 horas extra al usar la caja Y qué decir de su tamaño, realmente 100% recomendado Amazon recientemente se subió al tren de los audífonos inalámbricos y presentó sus nuevos Echo Buds compatibles con el asistente de Google y Apple, aunque ya traiga precargado Alexa en su microprocesador. Estos audífonos tienen tecnología de la marca BOSS con cancelación de ruido activa impulsada por sus tres micrófonos para detectar mejor el sonido para luego aislarlo por medio de inteligencia artificial. Viene con tres tipos de almohadillas para ajustarlos de mejor manera a tu oído. Y claro, viene con los certificados mínimos. IPX4, resistente al polvo y salpicaduras. Ah, por cierto, Amazon dice que una sola carga te podría durar hasta 5 horas. Tendremos que probarlo. Estos los podrás encontrar en Amazon, obviamente, por unos 130 dólares. Los siguientes en la lista son los JLab Epic Air Sport. Claro, si lo tuyo son los deportes, y las actividades al aire libre considera esta opción ya que son ideales para deportistas cuentan con una certificación ip66 a prueba de agua que te permite usarlos incluso en los entrenamientos más exigentes estos audífonos nos sorprendieron con su batería ya que nos pueden dar hasta 10 horas de uso y por si fuera poco el estuche de carga te da hasta 60 horas de carga adicional los puedes encontrar por un precio aproximado de 150 dólares una locura, imagínate cargarlo solo una vez a la semana. Ahora vamos con los que a mi gusto son los mejores que puedes encontrar en el mercado al día de hoy, porque son los mejores calidad precio como muchos de los productos de Huawei, estos son los FreeBuds 3, son muy cómodos y encajan en cualquier tipo de oreja sin necesidad de almohadillas de silicón, por ende son muy fáciles de limpiar. Tienen una cancelación de ruido activa proporcionada por sus micrófonos y su procesador Kirin A1. Eso se traduce que al momento de hacer las llamadas te van a escuchar mucho más claro, ya que incorpora sensores de vibraciones en cada uno de los audífonos, lo que ayudará a detectar mejor la voz a la hora de hablar, haciendo que tus llamadas sean mucho más limpias aislándote un poco más del ruido y qué decir del estuche que te dará unas 20 horas en total de carga mientras que los audífonos tienen una autonomía de unas 4 horas según huawei los puedes encontrar en color blanco y negro por unos 140 dólares aproximadamente pero seguramente ya estarán disponibles en la tienda huawei de tu país si eres audiófilo seguramente conoces la marca Sennheiser esta es una de las marcas que destaca por su gran calidad de sonido y seguro con estos True Wireless no te defraudarán. Con un costo de $207 dólares son de las opciones más elevadas de precio que podemos encontrar, pero sinceramente lo valen con su incomparable nitidez. Aunque duran solo 4 horas de reproducción de música continua, la caja te dará unas 12 horas adicionales, es decir dos cargas extras completas. Su diseño es uno de los más elegantes y los detalles en tela también generan ese toque distinto a los audífonos, haciendo que ellos se vean realmente cool. Ahora te voy a presentar un 2x1, si eres fan o no de Apple los Airpods son un acierto más que decente. Ya sea que desees comprar los AirPods de segunda generación por unos 155 dólares o bien los AirPods de primera generación que te saldrán más o menos en unos 130 dólares. Yo tengo la primera versión desde hace poco más de un año y me funcionan de maravilla a pesar de que los uso con un Samsung Note 8. Y me atrevería a decir que suenan un poco mejor que con mi iPad. Estos los podrías encontrar por unos 130 dólares. Bueno, pero si tú tienes un par de verdes más, podrías adquirir los AirPods Pro por unos 235 dólares con cancelación de ruido activa que Apple ha denominado como el Transparency Mode, donde podrás regular qué tanto deseas cancelar el ruido. Eso sí, si practicas algún deporte, ten en cuenta que los AirPods Pro tienen almohadillas de silicón y podrían caerse si haces algún movimiento brusco, caso contrario con los AirPods normales. Y por último, pero no menos importante, los sony airbots, siendo estos los que mejor suenan de toda la lista, si eres un audiófilo los vas a amar, el único inconveniente es que su caja de carga es algo pronunciada y quizás sea un poco incómodo cargarlos en el bolsillo durante todo el día, pero por lo demás los vas a amar, con tan solo 10 minutos de carga tendrás 90 minutos de batería, así que si no te convencen los airpods pro estos pueden ser la mejor opción. Y te ahorrarías unos 10 dólares más o menos. En conclusión, estos son los mejores audífonos inalámbricos que puedes encontrar en el mercado al día de hoy. Pero si me preguntas cuál te recomendaría a ciegas, te diría los Redmi AirDots por baratos y pequeños. Y en un empate los FreeBuds 3 y los AirPods de segunda y primera generación, por la comodidad y la calidad de sonido.